Los cambios de postura en personas encamadas deben hacerse cada 2-3 horas con descanso nocturno de 6-8 horas siempre que sea posible. El objetivo es evitar las úlceras por presión. Es habitual que una persona que permanece mucho tiempo sentada acabe deslizándose por lo que ella misma o con ayuda debería rehacerse para mantener una postura correcta. Además, y si son capaces, deberían elevar el cuerpo cada cuarto de hora aproximadamente para liberar presión sobre los glúteos apoyándose en los reposabrazos. Las posturas en que puede colocarse a la persona y que se deben ir alternando son boca arriba, sobre el lado derecho, sobre el izquierdo, sentada y en algunos casos boca abajo. En toda movilización y tras terminar la transferencia es importante asegurarse de la correcta alineación del cuerpo de la persona cuidada. Esto quiere decir que si es preciso se recurra a almohadas y cojines con tal de evitar una excesiva presión sobre prominencias óseas o áreas más sensibles de la piel.